Para su multiplicación, células cancerígenas se alimentan de A. El azúcar es alimentadora del cáncer. Cortando el azúcar se corta con un importante suplemento alimenticio para el cáncer. Un mejor sustituto natural puede ser la miel de abeja, pero en una pequeña cantidad. La sal de mesa contiene químicos que la hacen de color blanco. Una mejor alternativa es la sal de mar. B. La leche causa que el cuerpo produzca mucosa, especialmente en el tracto gastrointestinal. cáncer se alimenta de mucosa. Cortando la leche y sustituyéndola por leche de soya sin azúcar, las células cancerígenas comienzan a morir de hambre. C. Células cancerígenas prosperan en ambientes ácidos. Una dieta basada en carne es alta en ácido, lo mejor es comer pescado y algo de pollo que comer carne de res o puerco. La carne también contiene antibióticos, hormonas y parásitos, lo cual es muy dañino, especialmente para la gente con cáncer. D. Una dieta hecha de 80% de vegetales frescos y jugos, granola, semillas, nueces y algo de fruta, ayuda a poner el cuerpo en un ambiente alcalino. El 20% restante puede ser hecho de comida cocinada incluyendo frijoles. El jugo de vegetales frescos proveen enzimas vivas que son rápidamente absorbidas y pueden alcanzar niveles celulares en 15 minutos que nutren y aumentan el crecimiento de células sanas. Para obtener enzimas vivas que construyan células sanas, trata de tomar jugo de vegetales frescos y comer algunos vegetales crudos de 2 a 3 veces al día. E. Evita el café, té y chocolate que contenga alta cafeína. Grinte es una mejor alternativa, y tiene propiedades que luchan en contra del cáncer. Toma agua purificada o de filtro, agua de la llave contiene tóxicos y altos niveles de metal. Agua destilada es ácida, evítala. F. La proteína en la carne es difícil de digerir y requiere muchas enzimas digestivas. Carne sin digerir permanece en el intestino, y se pudre convirtiéndose en más residuos tóxicos. Importante. 1. El cáncer es una enfermedad de la mente, cuerpo y espíritu. Un espíritu positivo ayuda al enfermo de cáncer a sobrevivir. La ira, el rencor y el resentimiento pone al cuerpo en un ambiente ácido y de tensión. Aprende a tener un espíritu de amor y perdón. Aprende a relajarte y a disfrutar la vida. 2. Las células de cáncer no prosperan en un ambiente oxigenado. Haciendo ejercicio diario y respirando profundo ayudan a llevar oxígeno al nivel de las células. Terapia de oxígeno es otra manera utilizada para combatir las células de cáncer. Se hacen las siguientes recomendaciones. 1. No usar recipientes de plástico en el microondas. 2. No colocar botellas de agua en el congelador. 3. No usar envolturas de plástico sobre recipientes en el microondas. Al calentar el plástico en el microondas o poniéndolo en el congelador, se liberan dioxinas. Las dioxinas son un químico que produce cáncer, especialmente cáncer de seno. Las dioxinas envenenan las células de nuestro cuerpo. Esto aplica especialmente a los alimentos que contienen grasa. La combinación de grasa, alta temperatura y plásticos, liberan dioxinas que van a los alimentos y por último estas entran a nuestro cuerpo. Se recomienda usar recipientes de vidrio o cerámica para calentar la comida. También se obtienen los mismos resultados pero sin la dioxina. Las comidas instantáneas que aparecen en televisión, sopas maruchano instant, ramen, etc. deberían de ser removidas de los plásticos contenedores y calentarlos en recipientes de vidrio. También cubrir los recipientes con plástico tal como usarán, es tan peligroso cuando se colocan sobre los alimentos para ser calentados en el microondas. Las altas temperaturas causan que peligrosas toxinas se derritan del plástico y caigan en la comida. Se recomienda usar servilletas de papel en su lugar. El bicarbonato. El agua con bicarbonato tiene un pH de unos 8,5 de alcalinidad. Como resultado, muchos médicos en todo el mundo pasaron a preguntarse qué ocurría si se daba agua con bicarbonato a una célula de cáncer. ¿Y sabes lo que ocurre? Que las células de cáncer hacen boom. Desde dentro, la reacción química de ácido más base comienza a generar burbujas de oxígeno a toda velocidad, y así las células comienzan a hincharse, como un globo, hasta que explotan. Y ahí ya están muertas, sin necesidad de quimioterapia, ni radiaciones, ni tonterías. Aquí viene lo bueno. La cura. Simplemente agarras una cucharada de miel, y luego disuelves en ella otra cucharada de bicarbonato, lo revuelves bien, y luego le añades agua a tiempo, es decir no fría, medio vaso. Y te lo tomas, puedes agregar jugo de limón. Sigue estos consejos y no seas egoísta compártelo con todas tus amistades.